Otra de las cosas que os quería enseñar es cómo funciona Makey Makey con Scratch. Makey Makey es un dispositivo eh, creado a partir de un Kickstarter que desarrolló Jay Silver, que en un principio estaba en el equipo de desarrollo de Scratch y, y es un re dispositivo relativamente sencillo de, de funcionar. Como podéis ver aquí en la parte de arriba hay un conector USB mini y lo único que hace este este dispositivo que internamente eh, lleva un, un chip, un microcontrolador ATmega, que es el mismo que utiliza Arduino lo único que hace es mapear unas entradas de unos conectores que tiene por aquí eh, contra el, lo que sería el teclado, la flecha derecha, izquierda, superior y abajo el espacio y un clic de ratón entonces lo que nos vamos a encontrar es que podemos por ejemplo conectar uno de los cables en cualquiera de estos pines de aquí debajo que pone conexión a tierra conecto este mismo a tierra, y esta conexión a tierra me la voy a conectar a mi mano, por ejemplo, y otro de los cables lo voy a conectar, por ejemplo, a el espacio, ¿vale?, de forma que cada vez que este cable negro de aquí haga contacto con este cable negro, este cable blanco de aquí, se cerrará el circuito, ¿vale?, como podéis ver se enciende la luz, y Makey Makey lo que hace es enviar una pulsación del espacio, es como si yo apretara el espacio del teclado de, de mi ordenador, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo para hacer alguna cosa en Scratch con ello. Lo único que vamos a hacer es hacer un programa relativamente sencillo, vamos a ponerlo en castellano, que lo tenemos en inglés, ¿vale? Y le vamos a decir que cuando pulse el espacio del teclado, pues que por ejemplo, que emita un sonido. Entonces, como podéis ver, vale, nuestro gato maulla cuando yo pulso el teclado. La gracia de Mickey Mickey no es hacerlo de esta manera, tocando dos cables, ya que es algo relativamente sencillo, sino que entre mi mano y, y, y el otro cable que tengo que tocar puedo utilizar otros objetos, como pueden ser, por ejemplo, fruta, que es un componente que tiene bastante agua, o plastelina, o cualquier componente orgánico. Entonces, lo que pasará es que, por ejemplo, si yo este cable lo echo dentro de un vaso con agua, en el momento que mi dedo toca el agua, ¿vale? Y podemos hacer construcciones relativamente eh, sencillas y, y atractivas, como puede ser, pues eso, interactuar con agua, con plastelina, con grafito, ya que, por ejemplo, el, sabéis que la tinta del lápiz es, es conductora de la electricidad. Y con ello, y con lo que hemos aprendido de Scratch, pues podemos hacer eh, pues juegos o, o actividades en clase utilizando pues, elementos que salen un poco de, de fuera de la, del apartado computacional.